¿Habéis pensado de que los barcos de Minecraft son una polon? Ya, perdón, me acabo En realidad sí, los barcos de Minecraft son una completa basura, amigo, ¿por qué? porque son así? Mirad esto, amigo, son horribles, boludo, o sea, dan asco los barcos de Minecraft Ah, y antes de iniciar el video, obviamente, si queréis ver la semilla, aquí está en pantalla y abajo en la descripción Y sin nada más que decir, gente, empecemos con este video que creo que os va a gustar bastante Listo gente, entonces, ya iniciamos a ver algunos de los barcos, aquí hay algunos ejemplos de los barcos hermosos que hay Primero vamos a iniciar con algunos de los crafteos, aquí hay tres diferentes tipos, bueno, aquí hay dos diferentes tipos de barcos y aquí el crafteo más principal, ok Voy a ver una cosa, disculpen, ok, está bien Entonces, lo más importante normalmente en esto es que la bandera, ok Esta banderita de aquí se va a tener que utilizar en todo, ok en todos los. En todos los barcos que tiene que utilizar. Porque mirad, podemos ver aquí los dos barcos. Lo necesitan ¿Ok? Ese es el barco más básico que pueda haber. Aunque hay otro que es este, el Oak Raming Bot. Que es esta vaina. Amigo, la verdad está mucho mejor que los barcos. Ba amigo, para hacer un barco que está feísimo, boludo. Pillar eso. Y no me va a pillar. Uff, amigo, mira. Eh, pero está bonito, amigo. Hay que decirlo. Está bonito. Y la cosa es que creo que en este no, en este no, pero si nos bajamos, o sea, si nos bajamos, creo que en este no se puede. Sí, mira, este tiene su propio inventario, digamos, vengo aquí, un poquito de arena, rapidito aquí. Vengo aquí, clic derecho, ¡boom! Podemos hacer esto, todos los barcos tienen un mini compartimento. Por una razón, todos los barques, bar, barques, amigo, me volví feminista, boludo, qué excepción. No me la puedo creer qué es lo que acabo Vaya. Bueno, dejo de tonterías Siempre se utilizan eh, Lo que son cofres Ok Siempre utilizan cofres En todos los crafteos De los barcos Y barcos chiquiticos Ok Entonces El crafteo De las banderas Es sumamente sencillo Es el siguiente Que están viendo aquí Obviamente Es Con 5 de lana dos troncos De cualquiera Obviamente Según el eh, el tronco Se va a ver diferente eh, Para eso se puede utilizar cualquier tipo de tronco Como sea, como se vea en este No hay ningún problema De como sean los troncos Obviamente tiene que ser troncos más, más O sea, creo que son solo troncos del overworld Y utilizar lo que son las leas O las, los cosas Bueno, estos cositos Y te dan las sales Este es el crafteo Así se ve y así lo tienes que poner Y si está siempre noche Sí, la verdad es que sí entonces, vamos con el primer barco. Que ese es el este es más normalcito, ¿ok? Este es el de aquí. El Oak creo que es el de aquí. El que estamos viendo aquí derechito, creo que lo voy a ver. Sí, es el Blood Koch. Este tiene un compartimiento, obviamente, mucho más, mucho más grande. Entonces, si venimos aquí, fua, creo que se puede. Bueno, me voy a poner en Survival. No, que todo en Survival. Y hago clic derecho. ¡Pum! El Koch tiene un compartimiento bastante chévere. Creo que se puede más de un surugador. Y vamos a ver qué tan rápido es. Amigo, no es rápido, boludo. Qué excepción, amigo, no es rápido. Ah, claro, es que es uno de vela. Claro, como es un... Claro, ese es el más básico. Y además es uno de vela. Estos de aquí ya utilizan remos, por eso son mucho más rápidos. No, claro. Voy a ver dónde no sé si le podrá hacer que la asta se... Up, bueno. Este es el más normalcito, ¿no? El siguiente que tengo ahí en los crafteos es el, es el de allá Todos tienen un crafteo principal, ¿entienden? No mostraré, o sea, completamente todos los crafteos de cada uno de los barcos Si no, este video duraría una barbaridad y ya vamos 4 minutos de video Pero estos son los siguientes crafteos Todos son muy sencillos y utilizan algunos anteriores Digamos, este solamente utiliza dos banderas y dos cofres O sea, utilizan los trapeches, un, un cofre normal y un... Y un... Pucha, discúlpeme. Un cofre de trampa, luego están estos que son ta, o sea, son los mismos de estos Luego están esos que utilizan dos cofres Este que utiliza en vez de un cofre de arriba hilo Esos que utilizan aquí las estas con las lianas, con las cuerdas y así Los capteos son muy variados pero son muy buenos Luego, entonces este de aquí es este de acá ¿Por qué? Porque es el segundo se llama aquí Están en el apartado de transportes porque es un transporte más Ok, es un transporte más entonces, venimos aquí y está el Loak Gali que es obviamente este de aquí Voy a poner un poquito de tierra, arena, da lo mismo voy eh, a venir, bueno, mucha eh, madre Viene sin jugar Minecraft, amigo, ya no sé hablar, ya no sé, ya no sé ni siquiera hablar, boludo Ya, ya llevo tiempo sin jugar, amigo, no, no, no, no, no, no, no. Qué decepción Y tenemos a esto aquí que nos da Este compartimento no es tan grande, pero... Comparándonos, o sea, un bote normal No puede llevar eso, bueno, excepto hasta la 1.19 Que van a traer bote de comprobar Pero si vemos la velocidad Una santa barbaridad Lo que creo yo es que Creo que había visto en un video Si hacíamos así y poníamos esto así Voy a ver, voy a comprobar No, al parecer no se puede Voy a ver Aquí Y le pongo unos cofres Creo que a este barco no se le puede, no, no se puede, pero bueno Aguanta varios stacks Entonces, eso está bien, si venimos aquí y hacemos acá Pero bueno, ya, la rapidez es bastante buena, amigo Si venimos aquí, mirad, se ve re chimbita cómo se mueve, amigo O sea, es una santa barbaridad Así es, así va más rápido, amigo Es una santa barbaridad los barcos La verdad, lo recomiendo mucho Si ustedes odian, digamos, los barcos normales del Minecraft Porque, en serio, lo digo los barcos normales de Minecraft son una asquerosidad, la verdad Odio los barcos de Minecraft O sea, ¿por qué? Porque solo son unos barquitos ahí todos feos Pero mirad esta santa barbaridad, esta hermosidad, amigo O sea, es hermoso Luego tenemos estos retos de barcos que obviamente son muchísimo más rápidos Yo había visto en un video Creo que nos podemos, si tiene su hitbox Esos tienen, esos sí son mucho más grandes Creo que hasta voy a, puedo, puedo poner aquí, digamos eh, Entonces, ¿qué están? Los misera, aquí mm, Spider Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí Ok, creo que sí se le puede O sea, creo que se puede subir Sí, sí, sí, mira, mira mira. Está aquí O sea, está montado aquí Si me pongo un subir me atacará. Sí, sí, sí, sí Sí, pero bueno Cuenta como que está montado aquí Y si vemos es lento, claro Porque hay algunos que son de remos Y otros que son de Vela Este se ve hermoso Pero es de Vela Por eso es más lento Porque si puedes ver la parte de abajo Mirar ahí abajito Ahí esa, esa culita de ahí lo muestra, obviamente, mucho más lento, ¿ok? Pero, obviamente, se ve increíblemente hermoso. Obviamente, estoy utilizando el J. Estos dos modos estarán abajo en la descripción por pues, si quieren descargarlos, obviamente. Y luego tenemos este otro barquito aquí que se hace con la acacia. Que es este de aquí que utiliza esos remos. Yo, yo, yo puse el de jungle, de acacia, creo que es así o algo así. Pero, bueno, el crafteo de estos es el siguiente. se utiliza, Este sí es un poquito más grande porque utiliza... Ah, no, ese no es. Disculpenme, disculpenme el error mío. Eh, este sí es el que utiliza Ah, no, si es el que utiliza dos velas Entonces, es este de aquí, es este que utiliza las lianas Y el Birch Cali que es este, el otro que es más sencillo Y si vemos, lo siguiente es esto Uf, Mucho más rápido Hermoso, y el Backpack Es de dos, o sea, se entiende Esos son más como para ir, Si digamos Este es más como solamente de aventura ¿Entienden? Este es como de aventurita, como vea Aventurita, una aventura rápida No nos llevamos muchas cosas y vamos y volvemos rápidamente. ¿Por qué? Porque no tiene mucho espacio. Solamente tiene dos grupos de espacio. Pero si vamos a este de aquí, tiene tres de espacio. Y si miramos, este de aquí solamente tiene uno de espacio. Tiene uno de espacio. Pero si miramos donde está el otro... El otro, el otro, el otro... Este de aquí, que este es de vela. Tiene eh, tres de espacio. Entonces, yo diría que si uno va a explorar, digamos que si quiere ir con un compañero o un amigo... Digamos, ¿este cuánto puede abarcar? Ya, me va a salir A ver, ¿cuántos abarcará? Puede abarcar, LOL LOL, ¿se dieron cuenta de eso? Puede abarcar un montón, amigo, mira Voy a, voy a venir aquí ¿Escucha? mira, se van subiendo, amigo Aquí Ya puedo hacer eso, aquí debajo Que son las arañas Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, claro, mira. ya sé. Uf, lol. Mira esto. Ah, y cuando paso las mato, amigo. No me la puedo creer. Cuando paso las mato, las voy matando poco a poco. Mira, mira, mira, mira. O sea que esto puede servir para varias personas. O sea, aquí pueden ir perfectamente ocho, seis jugadores o cinco. Bueno, gente. Creo que el mod está muy bueno, obviamente los links de todos estos mods estarán abajo en la descripción Los crafteos para todos los mods son muy sencillos Hasta está este que es bien sencillito Que es, o sea, la verdad es feísimo, amigo, la verdad para mí me parece horrible el bote Pero hay luego otros que sí son una santa barbaridad de botes Hay algunos que son de vela, otros que son... Estos no los probé, creo, voy a probarlos rápidamente Estos creo que son los mejores porque son... Son de vela, primero que todo son de vela Y vamos a ver, o oh, creo que sí son Ok, no me deja ponerlos ¿Será que estos son? Oh, lol Uff Creo que sí, creo que sí, sí. Ah, sí, no, sí es diferente, lol ¡Lol! Pate, pate, pate, pate ah, es que el compartimento está aquí al frente Ok, no Uff, amigo, esto sí está hermoso Uy, no me la, no me la conteres bueno gente, yo aquí en mi velero de altamar, ¿qué parará si me pongo speed? Voy a hacerlo rápido. Garra de F, Give, Mala de Speed. Nada, le hecho para huevo mío. Pero bueno, gente, sin nada más que decir. Aquí en mi botecito. En el alta mar de un lago de Minecraft. La semilla Estaba en la descripción. Den like y sin nada más que decir, yo me despido. Chao, chao.